Voy a crear una estructura de páginas. Para ello voy a Páginas y tengo Página Principal. Como Página Principal no me gusta el nombre, probablemente porque estamos más habituados a hablar del menú Inicio. Prefiero llamarlo Inicio. Perdón. Y voy a comprobar aquí abajo, aquí tengo Avanzado. Y aquí le puedo poner como quiero... Eh, porque quiero que aparezca en el en la URL de la página. Listo. Tengo un inicio, voy a crear otras dos páginas, una que se llame aspecto y otra que se llame contenido. Entonces, para ello voy aquí abajo, nueva página, aspecto, listo, y contenido. Listo. Y además quiero, desde aquí, por ejemplo, tener un acceso a la página web del centro. Con lo cual, puedo coger aquí un nuevo enlace. EASO. Y aquí escribo EASO.EUS. Creo que es sin la S. Y se abre en una nueva pestaña. Listo. Bien. Entonces tengo los cuatro aquí. Tengo tres páginas. La página inicial. Página contenido aspecto. Y eso. No me gusta el orden. Eh, yo quiero lo primero el inicio. Luego el contenido que es lo importante. El aspecto lo puedo modificar después en muchos casos. Y la URL del centro la quiero a la derecha. Entonces lo único que necesito hacer es aquí agarrar el elemento que quiero cambiar de sitio y arrastrarlo. Incluso si lo arrastro y me pongo encima de otro elemento, pues va a quedar como submenú de ese elemento de, de ese elemento de página. Lo voy a sacar y lo voy a sacar aquí abajo. Bueno, tengo ya la estructura de las tres páginas y el enlace aquí a la derecha. ¿Qué puedo hacer? Pues miro, a ver, estos tres puntitos. Establecer como, como página principal, pues a veces puedo tener una página que estoy trabajando y luego en el último momento sacarla como principal. Duplicar la página, si yo tengo una página con una estructura que me gusta y, y que quiero replicar en otra, en otra página del, del site, pues lo haría desde aquí. Las propiedades, lo que hemos visto, el nombre relativo a la URL. Y añadir una subpágina. Vamos a ver, contenido, el contenido, vamos a llamarla una, desde Drive. un Contenido que tengamos eh, disponible en Drive. Y le doy listo. Entonces tendré aquí debajo, desde Drive. Y podría seguir aquí creando... Eh, creando nuevas páginas, subpáginas, debajo de una o debajo de la otra. A veces no nos interesará que alguna de estas páginas salga en el menú, aparezca en el menú, sino que sea una página a la que se pueda acceder desde cualquier sitio, del, desde algún sitio en particular del site, pero que no esté eviden, evidenciada ahí en el menú. Entonces, para ello, iremos a los tres puntitos y la ocultaremos de la navegación. Se puede observar que aquí ha desaparecido. Ahora, cuando voy a contenido, aquí ya no está. Necesitaría meter un enlace para llegar a ella. En este momento, esa página sería inaccesible. Habría que conocer la URL de la página para poder acceder a ella. Bueno, una última cuestión... Antes de acabar con este, con este vídeo. Por defecto, la cabecera es así. Pero aquí en tipo de encabezado, digo, pues voy a inicio, por ejemplo, voy a empezar ahí. Puedo cambiar, primero puedo cambiar la imagen. Y después puedo cambiar el tipo de encabezado. Este es encabezado. Este es encabezado grande. Portada es un encabezado todavía más grande. Y solo título es este encabezado de fondo blanco sin nada más. Voy a ir a encabezado y voy a cambiar la imagen. La puedo subir desde mi ordenador o puedo seleccionar una imagen entre las que hay predefinidas. Seleccionarla. Podría ser incluso un GIF y aparecería ahí animado. Y lo adapta para mejorar la legibilidad. En el resto de las páginas, pues bueno, cuestión de gustos. Pero puedo ponerlas, por ejemplo, en mi caso las voy a poner con solo título. Desde Drive y solo título.